Mi nombre es Berta Arroyo, eh, soy mexicana y estoy aquí en DC apoyando a las familias que han sido separadas por estas terribles leyes de inmigración. Mi letrero ha sido hecho por mi hija de 5 años y dice que no queremos eh, familias divididas y no queremos más al ICE que sigan atormentando a nuestras familias latinas y de todas partes del mundo. Es injusto, inhumano, aterrorizante para nuestras familias y el sufrimiento para ellas y para los niños es totalmente innecesario y queremos que esto termine. Donald Trump, eres el peor presidente que la historia ha visto de los Estados Unidos. No te queremos aquí en Washington DC. Yo vivo aquí y sueño el día en que te vayas porque todo lo que has hecho es atorrorizante para mis hermanos mexicanos, para los hermanos latinos y para los hermanos musulmanes, para los hermanos de todos los países.